Bueno, y esas eran eh, ese era el resumen, la cabecera de noticias que, teníamos, que tenemos preparadas para hoy. Y bueno, pues eh, decirles que nosotros estamos esperando ya a nuestro invitado, a don Pedro Pedrosa, para que se incorpore a la emisión del programa, que creo que ya lo tenemos al otro lado de la línea. Muy buenas tardes, don Pedro Pedrosa. ¿Cómo está usted? Don Luis, ¿qué tal? ¿Cómo me escucha? Pero perfecto es decir pocos. O sea, se le escucha muy, muy bien. <risas> vale, vale, muchas gracias. ¿Qué tal? Gusto en estar en, en, en Libres 2.0. Gracias por la invitación y, bueno, a sus órdenes para, para lo que podamos a bien este, servirles. Pues muchísimas gracias. La verdad es que esta es una entrevista que tenía un poco pendiente porque, porque bueno, pues la verdad es que llevamos en contacto un tiempo y, y es imperdonable tener una persona de, del nivel como Don Pedro de contacto y no traerle al, al canal y soy yo el agradecido porque saque un ratito y, y bueno pues pues nos ilustre un poco porque yo sé que es muy conocedor de, de bueno de todos los entresijos de cómo funciona la política en venezuela de lo que se puede llegar a traer de cómo funciona la logística dentro del ejército y demás y, y bueno pues pues la verdad es que estamos ahora mismo ante una situación que, que bueno, pues que, que cuesta mucho seguir, ¿no? O sea, estamos viendo, y esto es tal que así, estamos viendo cómo se suceden las noticias de que si el pollo se va para Venezuela, no se va para Venezuela. Ayer ya teníamos mucho mareo y yo me alegro muchísimo de haberme bajado del carro y decir, no sabemos lo que va a pasar, porque hoy ya estamos otra vez con noticias a favor y en contra publicado hace minutos, que otra vez que se suspende la extradición, pero no me extrañaría nada que en un ratito se volviese a probar <ríe> y estuviésemos así todo el tiempo. Porque esta lucha dentro de dentro de la justicia, incluso española, ¿cuál es, eh, ¿cuál es su visión acerca del asunto? Bueno, yo acabo de ver ahorita que he suspendido, al parecer, por un porque le faltaba una coma a un papel, una cosa Exactamente. Así. Una cuestión administrativa, porque era, eh, dejarlo está muerto, y no, dejadlo, coma, está muerto. O sea, algo así. Era, eh, era una cuestión meramente administrativa y por eso no se va. Si me preguntas mi opinión en particular, yo estoy feliz de que se quede. ¿Por qué? Porque uno de los países al cual más daño le hizo el chavismo desde Venezuela, ya desde hace muchos años es España, el país donde yo resido actualmente y entender cómo funcionó el esquema de corrupción instaurado por el chavismo desde Venezuela en España es vital para entender muchas otras cosas recordemos que hay personajes tan este, nefastos como Juan Carlos Monedero como Pablo Iglesias, que están señalados, que tienen tiempo siendo señalados por algunos medios independientes en España de haber recibido dinero no solo de Venezuela, sino de este, la otra narcotiranía, la de Bolivia, y del de señor este que, oh, casualidad, todos los felones van a parar a, a, a Bruselas, el señor este eh, Correa, Rafael Correa, que fue presidente del Ecuador. Yo describo parte de, de ese, no de ese entramado, sino de la, las características ideológicas del socialismo del siglo XXI en un libro que se llama Así se exportó la revolución, que pueden encontrarlo en Amazon. Ahí te colocan Así se exportó la revolución, Pedro Pedrosa, y ahí encontrarán el libro, y ahí se nombra España. Entonces que Hugo el Pollo Carvajal se quede en España prestando declaraciones al juez García Castejón desde mi perspectiva es positivo para efectos de que de que entendamos cómo se consolidó y cómo, cómo creció y se consolidó Podemos y que entendamos también cómo un partido como el PSOE que dejó arruinado a España durante, no recuerdo cuáles fueron las dos legislaturas de, de Rodríguez Zapatero, uh -huh. este, cómo un partido de esa naturaleza puede volver al poder en España y conformar gobierno con los socios de la narcotiranía chavista. Eso será maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué mejor en España que en los Estados Unidos? Porque en los Estados Unidos tenemos casos como el de por lo menos Alejandro Andrade, que fue el ex tesorero de Chávez que lavó millones y millones de dólares y se daba la, la vida de jeque en, en Miami. Bueno, Alejandro Andrade fue a juicio, no, este, no ha dado mayores explicaciones de su fortuna, estuvo preso tres años y medio y el año que viene ya se está hablando de que saldrá en libertad no ha pasado nada este, del juicio a ese que le llaman el, el chapo este, ten, también pasó un año y pico de juicio dijo una gran cantidad de nombres y no pasó absolutamente nada en México ¿por qué? porque la justicia americana va a lo que únicamente le hace falta entonces ellos quieren por lo menos que pudiese obtener la justicia americana de un individuo como Alex Saab bueno, este, el tema de la relación de Venezuela con Irán cómo esa relación Venezuela-Irán afectó a los Estados Unidos qué necesitan saber del pollo Carvajal cómo se montó la estructura para eh, enviar droga a los Estados Unidos desde Venezuela si después se conformaron gobiernos en la Argentina que ya por Hugo Carvajal en España sabemos que solamente a la Argentina se le enviaron 21 millones de dólares para la campaña de los Kirchner. Si este Morodo, Bono, eh, Zapatero, este En Paz Descanse, Rubalcávar, se hicieron mil millonarios con el chavismo, eso a los Estados Unidos no le interesa. De modo que yo estaría muy contento si eh, la parte del periodismo libre que aún queda en España Sigue sacando las cosas que hemos sabido hasta ahorita el pollo Carvajal, si el pollo Carvajal sigue rindiendo declaraciones a García Castellón y si terminamos de entender cómo ese, esa mancha en la democracia española llamada Unidas Podemos, que no es más que una banda delincuencial organizada en torno a la política, si logramos saber cómo ellos se, se constituyeron y han crecido, pues le haríamos mucho muy bien tanto a España como a Venezuela. Pues totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo comparto también el, el diagnóstico. Yo creo que yo creo que tanto para los venezolanos como incluso para los intereses de los Estados Unidos. Ahora mismo las causas que hay abiertas, precisamente por, por todo este tema antiimperialista y demás que tiene, que tiene la izquierda, yo creo que por las causas abiertas interesa muchísimo que el pollo se quede aquí, que siga avanzándose en toda esta conjura que ha habido. Recordemos a Zapatero que quería poner a Estados Unidos en una situación imposible. Y, ¿Sí, sí? y son sus socios Y ahora mismo estaba, de, estaba contando Cómo tenía ese usufructo de esa mina de oro Que aquí ha caído Ha caído, vamos, como una noticia Pero impensable y vemos realmente que, que, claro, que es que está siendo una noticia efectiva. Está siendo una noticia efectiva. Bueno, he de decir que el enlace que he pasado por los diferentes chats es el libro del, el, eh, del enlace que ustedes pueden eh, ver eh, de Don Pedro Pedrosa en Amazon. Ahí lo tienen, ahí tienen la dirección. Y si quieren darle un vistacillo, pues la verdad es que está más que bien. Y, y yo me voy a apresurar a adquirirlo porque, bueno, pues vamos a ver. Eh, o sea, que sí que llegó la revolución aquí. <risa> Madre mía. Así que, pues, pues a, lo, a los hechos nos remitimos, ¿no? Una pregunta, don Pedro, vamos a ver. Hemos visto que en los últimos días hemos tenido unas noticias verdaderamente locas con todo este tema del pollo carvajal y demás. Y ha habido una de, una de las cosas que nos ha sorprendido a tantos, porque sospechábamos que evidentemente el pollo estaba en España, pero lo que no nos podíamos imaginar es que el pollo estuviese ni más ni menos que en el centro de Madrid. ¡Ja, <risa> Eso, eso ya nos ha descolocado bastante y que incluso que la DEA estaba pidiendo desde hacía ya tiempo, dando las localizaciones del pollo y estaba diciendo, por favor, deténganlo. Eh, desde un punto de vista logístico estratégico, ¿se puede llegar a entender que este señor estuviese ubicado de una forma tan notoria en Madrid y, y nuestras autoridades estuviesen ajenas a ello? Pues ajenas no estaban, lo que pasa es que el responsable, el, el responsable último de que esa ejecución, de, de que esa ejecución, eh, aclaro, de que esa detención, detención se ejecutara, ¿verdad? Porque entonces mira que están hablando de, de ejecuciones, de que esa detención se ejecutara es un señor que se llama Fernando Grande Marlasca. Ese era el que tenía que activar ese dispositivo. Recordemos que España, con el caso del Pollo Carvajal, tiene un historial de, de errores no forzados, ¿verdad? Saben que en tenis, este, juega Nadal y Federer y entonces, bueno, tuvo tantos errores forzados. No, no, estos errores no eran forzados. Recordemos que el Pollo Carvajal se le fugó o lo fugaron a punto de ser extraditado yo creo que en este caso particular termina siendo una de esas cosas que cuando tú dices una y otra y otra mentira, terminan pescándote y entonces dicen, mira, pero me acabas de decir tal cosa, entonces ellos hace un par de años un año y algo intentaron este, ay, se nos escapó porque no les interesaba que, que hablara eh, el pollo estuvo acá, yo y tuve información de que hubo una época en la cual se había ido a Portugal. Este, ahora, Portugal, España, este, salvo mostrar el pasaporte en algún punto o qué sé yo, básicamente viene siendo como que vas de Madrid a Galicia o de Galicia a Cataluña. Eh, es prácticamente lo mismo. Si supe que se había ido a, a Portugal un tiempo, no sabía que había regresado y es la DEA, porque la idea presiona porque precisamente una de las cosas que se montó desde Venezuela fue una estructura para el tráfico de drogas, una estructura que está muy bien descrita en un libro que no recuerdo cómo es el nombre, pero de un autor español, este, Boomerang Chávez se llama el libro, de un autor español llamado Emil Blasco el cual básicamente recopila el relato de un oficial a quien yo conocí en persona hace ya muchos años que se llama Leamsi Salazar. Y Leamsi Salazar, que fue miembro de la escolta privada de Chávez, le cuenta a este periodista español tras fugarse de Venezuela, porque Leamsi básicamente agarra, se casa en Venezuela, dice que se va de luna de miel y entonces sale a República Dominicana, de República Dominicana se viene a España y luego termina siendo testigo protegido en los Estados Unidos. A partir de ahí, lo que eran sospechas, empiezan a convertirse en hechos ciertos de cómo Venezuela conspiró junto con otros países, entre ellos Cuba, que también aparece en los relatos de, de Hugo Carvajal para inundar los Estados Unidos con drogas. Y aquí meto una cuña que tal vez no tiene, absol que parecerá que no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo, pero este, en el año 99, dos coroneles de la Fuerza Aérea China, uno de ellos de nombre Culiao y el otro sí me van a perdonar pero es que nunca lo recuerdo porque es un nombre chino de esos horripilantes, pero escriban un libro que se llama Unrestricted Warfare Guerra Irrestricta entonces uno de los escenarios que ellos plantean y por eso a uno le llaman conspiranoico cuando, habla, cuando dice que que el, el virus no, no viene de un vampiro, de un pangolín. Uno de los escenarios que ellos plantean es que el escenario de guerra es el planeta completo y plantean la guerra de drogas, que no consiste en hacerle la guerra a las drogas, sino que si mi enemigo es los Estados Unidos, para yo deprimir su moral, para yo bajar su calidad de vida y para yo valerme de esa situación... Lo que hago es buscarme un aliado a través del cual pueda invadir las calles de ese país con droga. Y eso era lo que estaban buscando, lo que siguen buscando. Porque que interroguen a Carvajal aquí en España, no deja de significar que en algún momento pueda ser enviado también a los Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede. Yo, bola de cristal, no tengo. no Sí me parece que que es muy pertinente y oportuno que se quede aquí hablando y que si es posible el señor García Castellón le establezca una audiencia interdiaria a lo sumo porque vamos, como dicen ustedes acá vamos a flipar en colores con lo que nos enteraríamos de, de, de cómo ha funcionado eso desde luego, desde luego, comparto todo la verdad es que tenemos, yo, a ver, me vienen muchas preguntas a la cabeza y sé que tenemos un tiempo limitado entonces, sí que me gustaría, cambiando, pero dando un volantazo en, en, en la conversación, eh, preguntar acerca de la estrategia que está siguiendo ahora mismo de comunicación Vox. Eh, porque, bueno, yo sé que nos está viendo mucha gente de Vox, ¿de acuerdo? Aquí Pedro Pedrosa es una persona que es experto en, en estrategia, en logística y demás. Eh, todo este tema de comunicación, él ha vivido el chavismo, sabe cómo hacerles frente, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que yo considero de un valor increíble eh, su opinión y sobre todo que nos diga, que nos diga, porque ha habido una cosa que nos ha impactado muchísimo. Vox ha hecho un, un evento, en un acto en, en Valladolid, que ha sido invisibilizado por todos los medios. Sin embargo, ha, ha tenido una, una asistencia masiva. Uno dice, bueno, ¿dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está la voluntad de informar? Porque les han hecho el hueco totalmente, totalmente... Y entonces, bueno, pues un pequeño análisis, si lo tiene bien, de qué es lo que debiera de hacer Vox, o si lo está haciendo bien, o si lo, lo, lo puede hacer mejorable, o qué es lo que, lo que cabe esperar en esta, en esta situación. Bueno, yo pienso que Vox está haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, pienso que pudiese hacerlo muchísimo mejor. Y voy a poner unas... voy a hacer unas analogías. Cada vez que un individuo... un vamos a valernos de que estamos en YouTube, ¿verdad? Y, sí. si, y me hago absolutamente responsable de lo que digo, es decir, esto no lo dice Luis, esto lo dice Pedro Pedrosa. Cada vez que un infeliz como Carlos Cue, ¿verdad? Periodista de Lo País, le pregunta, tiene, está en la tertulia esa de que, que parece un club de izquierdistas de la mañana llamado La Hora de la Uno, y va alguien de Vox, le dice, le sale con este argumento, le dice, ustedes cobran 9 millones de euros del Estado y ustedes dicen que le van a quitar la financiación a los partidos políticos y como ustedes cobran eso tienen que dejar entrar a todo el que quiera a sus ruedas de prensa y la respuesta sea Espinosa de los Monteros sea Rocío Monasterio sea Macarena Lona sea quien quiera que esté es nosotros somos un partido no podemos renunciar a esa financiación porque todos los demás partidos la reciben. Ahora, cuando nosotros seamos gobierno, vamos a quitarle la financiación del Estado a los partidos políticos y entonces no la, recibire, no la recibiremos nosotros y no la recibirán ningún otro partido político. Bien, ese argumento está muy bien, pero de igual forma, lo que desde mi perspectiva Vox adolece es de un ejército. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando digo que un partido necesita un ejército, es una implantación territorial absolutamente definida, que en el caso de España sería con liderazgos en comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos, que le permita a Vox, uno, hacer propaganda y activismo constante, dos, a través de la propaganda y el activismo constante, combatir, ese fenómeno que tú me estás señalando, que es que los medios de comunicación masivos, verdad, por lo menos, lo poco que yo entiendo, pero en las dos plataformas de, de servicios de televisión que he visto, que son Orange y Vodafone, tú prendes la televisión y lo primero que te aparece en la parrilla es la 1, la 2, eh, Antena 3, la 4, la 5, la 6, esos son los que ocupan el porcentaje más alto de visualización de, y por tanto son los que generan opinión pública en, en, en un grupo muy importante de la población para tú combatir esa realidad tú necesitas tener ese ejército haciendo campaña constante para poder solventar o sea, esto que pasó en Valladolid tiene que ser divulgado por las provincias vecinas, durante por lo menos un mes. claro, Un mes. O sea, esto tiene que ser, si tú no me das espacio, si, si tú no me das tarima, yo agarro una caja, una paleta de esas con las cuales se envían cosas en los barcos, la desarmo y me hago yo mi tarima. Y eso es lo que tiene que mejorar Vox. O sea, Vox creo que tiene el mensaje oportuno en el momento oportuno para una España que se diluye. Y aquí son apreciaciones y especulaciones absolutamente mías. Eh, yo siempre comparo lo que conozco. Comparo Venezuela con España. De paso, España a mí nunca me ha sido ajeno porque yo me crié escuchando a Manolo Escobar, a Ana Quiro, comiendo pulpo y tortilla de patatas porque mis padres son gallegos. ¿Ok? Yo, yo soy gallegolado. Entonces, los venezolanos construimos una identidad muy cutre, o sea, ¿qué era la identidad de los venezolanos? que tenemos las mujeres más bellas del mundo eso es relativo, que tenemos el salto ángel, eso es inútil ¿verdad? que tenemos las playas más no sé si en Benidor o en Benicassin están igual de de acuerdo con que las mejores playas están en Venezuela, no sé pero en todo caso esa identidad es muy superficial Uh -huh. España por el contrario tiene elementos de identidad son bueno, importantísimos gloriosos, o sea, la primera globalización del planeta tierra, ejecutada en nombre de Dios, la lleva adelante España y lo que me encuentro es con, con al menos dos generaciones de chicos y no tan chicos que se sienten avergonzados de lo que ha sido España y que reniegan de eso, entonces cuando los nacionales de un país y eso lo explico también un poco en mi libro o sea Chávez a nosotros nos cambió la identidad así esa identidad hubiese sido incompleta o imperfecta pero cuando los nacionales de un país reniegan de su identidad, están dando el primer paso hacia la destrucción y hacia la disolución de ese país el mensaje de Vox es oportuno, pertinente y acertado en cuanto a, epa allá va un momento, no hay nada de que avergonzarse el mensaje de Vox es oportuno en la medida que se opone a cosas como el aborto porque no me voy a meter en temas ni religiosos, ni teológicos ni nada de eso, sino que simplemente sin nacidos no hay nación o sea, si, si no nace gente que comparta la identidad y que herede esa identidad a otras generaciones, España desaparece, cualquier país desaparece. ¿okay? La sociedad, salvo por esa cultura izquierdista que es absolutamente hedonista, que lo único que es útil es el placer individual y entonces importo yo el aquí y el ahora y lo demás, me la suda, como dicen ustedes acá, pero la sociedad no es eso la sociedad es un pacto entre los muertos con los vivos y con los que están por nacer porque nosotros somos producto de los que ya estuvieron y de esa misma manera los que vendrán serán producto de lo que nosotros dejemos, entonces en esa perspectiva Vox, el mensaje de Vox es absolutamente cierto, pero entonces te he descrito dos problemas que debe vencer Vox. Uno, implantación territorial. ¿Para qué? Para combatir el segundo problema, que es la grosera o probiosa campaña de demonización de la cual es víctima dentro de los medios de comunicación. Y tres. Vox tiene que dejar de pensar que va a hacer gobierno con el PP, porque el PP da muestras constantes de que Vox solo le sirve si le sirve como lo hace en la Comunidad de Madrid. Es decir, yo tengo una mayoría muy grande, me hacen falta 10, 5, 15 diputados para completar la mayoría absoluta en el Congreso. Yo acepto tus votos, pero sin condiciones, sin nada cambio. Entonces Vox, no sé qué números manejarán, es una de mis metas en el corto plazo, hacer una encuesta verdadera, no las de Sigma 2, no las de Tesanos, hacer un estudio de opinión real y una vez que lo tenga lo compartiré contigo y lo hablaremos en tu programa ¿ok? hacer un estudio de opinión real aquí en España, no sé cómo estarán las encuestas pero si Vox no se plantea llegar a 70, 80 diputados en unas eventuales este, tanto elecciones anticipadas como las que deben ocurrir en 2024 y eh, el PP va a hacer lo que le dé la gana. ¿Ok? Y ellos saben que Vox, ellos saben que Vox no se va a voltear a darle un voto ni a favorecer en modo alguno a nada que tenga que ver con la izquierda. Entonces el PP lo que dice es: bueno, como estos tíos son incapaces de favorecer a los otros, entonces me van a tener que apoyar a mí sin condiciones. Y sin esas condiciones, nada cambiará en España. De modo que mi, mi mensaje para los seguidores de Vox, y si, lo, si esto lo ve alguien de, de, su, de su dirigencia, de su cúpula, es que lo están haciendo muy bien, pero hay cosas que pueden hacer a, aún mucho mejor. Y esas cosas no se hacen en campaña electoral. Esas cosas se hacen en periodos no electorales para que cuando llegue la campaña tengan una máquina que verdaderamente convierta haga así como el marketing digital, no que los leads se convierten en seguidores y los seguidores se convierten después en conversiones. Entonces, que bueno, que el escéptico se convierta en simpatizante, que el simpatizante se convierta en militante y que posteriormente simpatizantes y militantes se conviertan en votos. Eso es lo que se tiene que generar en periodos no electorales. Desde luego. Bueno, hay un... ya abusando, abusando, la última, <risa> la última pregunta. No, más bien discúlpame, sí. que me extiendo mucho en cada respuesta. No, no, la verdad que yo creo que esto, estamos todos encantados escuchándole. A vale, ver, gracias hay una hay una cosa que, que nosotros eh, nos ha sorprendido mucho. Yo tenía la idea de que aquí en Libres 2.0, de que nos escuchaban los convencidos, de que realmente no convencíamos a nadie. ¿de acuerdo? porque digo, bueno, eh, hay gente que llega y de hecho aquí están las llaves no les he dado las gracias hoy, muchas gracias a toda la gente que anda vigilando por el por el buen ambiente del chat eh, pues se esfuerzan en quitarnos los llamados trolls, usuarios extraños que aterrizan por aquí pues con la, con la intención de nada más y nada menos que insultar o, o, o, o maquillar un poco un insulto y hacerlo pasar por un argumento Son, hay algunos muy hábiles en eso, sí, eso es curioso tiene su mérito y la cuestión es que eh, bueno, pues, eh, pues a mí me ha sorprendido mucho el tema de que pueda haber alguien que realmente se esté informando por las redes sociales y formando su opinión por las redes sociales por un programa como estos. Porque luego nos lo ha dicho gente, nos lo ha transmitido. y Dice, fíjate que, que me habéis abierto los ojos en tal punto, en cuál punto, etc. Eh, la estrategia de Vox en redes sociales, esto de volcarse tanto, tantísimo en las redes sociales, está acertado porque yo entiendo que aquí llega uno de los potentes, y yo conozco casos ya de que están intentando eh, comprar a determinados medios, eh, comprar a determinados influencers, etcétera, etcétera, etcétera, y contra eso no puedes hacer nada. Yo creo que estamos en un marco de censura eh, que no sé si va a ser muy acertada solo la deriva única y exclusivamente en redes sociales. ¿Cómo, cómo lo ve? Pero es que precisamente, a ver, primero, las redes sociales por más que haya, se hayan expandido, siguen perteneciendo a un grupo limitado. O sea, hay 40 millones de usuarios en Twitter en España, supongamos, supongamos. de esos 40 millones de usuarios en Twitter, un porcentaje pequeño se dedica a conocer este, noticias a través de, de redes sociales. Y entonces luego un porcentaje aún más pequeño se dedica a ver un programa como el tuyo. Por supuesto, eh, la cantidad de personas que empiezan a informarse a través de este tipo de, de programas que ya cada vez más dejan de ser alternativos y se convierten en una forma más, sigue siendo, eh, crece, ¿verdad? Pero no hay que dejar de estimar lo que sucede en los medios de comunicación tradicionales, por llamarlo de alguna forma, porque al final terminamos convirtiéndonos en una rueda de molino y esa rueda de molino muestra más lo que sucede allá que este, lo que sucede acá, porque ellos se saben con lo que llaman los mexicanos la lana y el garrote, es decir, ellos tienen la capacidad y tienen el dinero, entonces es más probable que tú y yo comentemos en este espacio qué ocurrió esta mañana en Espejo Público o en el programa de Ana Rosa o ayer en, en este, ¿cómo es que se llama? En más Vale Tarde, que es el bodrio este de la secta, que censuraron, por cierto, a un cineasta español que, que dijo que, que no estaba de acuerdo con que le dieran ventana o Tegui. y entonces ahí vino el Iñaki López este y le dijo fuera aquí es más fácil que nosotros planteemos eso acá, a que en uno de esos programas le den cancha a un medio como el tuyo, o bueno, hace poco hicieron una reseña sobre Paloma Pájaro, que tiene este, el, el, podcast, este, el podcast, el podcast, el YouTube este de Fortunati Cinta Entonces, eso es una realidad. Eso quiere decir que, bueno, dejemos el esfuerzo en redes sociales, no incrementemoslo. Eh, si me permites y si me apuras un poco y uno de los problemas míos es que yo no me puedo guardar mucho las cosas porque eh, había un chico eh, de apellido Mariscal que hizo un brillantísimo trabajo en la primera campaña de Vox hoy por hoy es diputado si me, si me preguntas, si me preguntas no puede ser diputado y jefe de comunicaciones porque o haces las dos cosas a medias o dejas de ser brillante en una de las dos o sea este, y me da la impresión de que no es Vox me da la impresión de que es costumbre de los partidos políticos españoles venga, como hiciste muy bien esto, te voy a meter en la lista, no, hay personas que son muy buenas para la oratoria y, y que reúnen equipos de, de gente maravillosa que investigan y terminan sacando un discurso ejemplo, Macarena Olona a los zurdos podrán sangrarle los oídos cada vez que le escuchan. Lo que no podrán es refutar uno solo de sus argumentos. Y entonces cuando ves este, evidencia compilada, redacción del discurso y luego ya ella en imagen y entonación, tú dices, esto es perfecto, ¿verdad? Entonces Macarena Olona es una perfecta diputada. Diez y sobresaliente pero me da la impresión de que, que no lo conozco, pero en función de lo que veo en los resultados, me da la impresión de que Mariscal era mucho mejor como técnico, como, como operador dentro de la estructura del partido que como diputado. Entonces, este, este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras porque sí tienes que mantener tu, tu estrategia de redes sociales, pero tienes que hacer que esa estrategia de redes sociales entre dentro de la rueda de molino y finalmente, si tú logras eso porque eso, eso al final es lo que en, en marketing político, en campaña, se llama campaña de aire, o sea, todo lo que pasa en televisión, radio, mensajes redes sociales, eso es campaña de aire si tú eso lo mezclas con lo que yo sugiero, que es esta implantación territorial, este ejército de gente que está capacitada cuando te digo capacitada es que se sabe la doctrina, se sabe el discurso sabe cómo responder y entonces además tienen la organización territorial para ir, tocar puertas día a día, este, generar actividades. bueno, eso, tú conviertes ese partido en una máquina trituradora, o sea, en que lo que se atraviesa lo convierte en simpatizante y posteriormente en voto. Eso, eso creo que ya va, hay tiempo para hacerlo, hay tiempo para hacerlo, lo que falta es como que la voluntad de, de terminar de concretarlo. Ok, bueno, pues aquí queda. Vaya análisis nos acaba de soltar en un momento, don Pedro. A ver, eh, muchísimas gracias, don Pedro, por haber sacado un ratito y estar aquí con nosotros. Yo espero que, que esto se pueda repetir. Y, y aprovecho para preguntar, haga un poco de spam. ¿Dónde le vamos a poder ver? Porque sé que estos días atrás ha estado grabando, ¿no? O, o va a grabar o va a participar. Eh, bueno... Eh, suelo asistir a, a unas tertulias en el distrito TV ¿ok? eso creo que es el, el 13 de la TDT uh -huh. este, y tienen varias aplicaciones para, para verlas porque en plataformas eh, creo que están en Yoigo y en Orange, pero en el resto de las plataformas no, no los he visto Este, a veces no sé si nuevamente me han invitado a lo que antes era la redacción abierta de del Toro TV ahorita se llama en su nuevo formato este, que se llama Dando Caña he ido una sola vez tengo un canal de YouTube el cual el cual para ser sincero yo no soy disciplinado como tú que todos los días y entonces has cultivado no sé 60, 80 mil suscriptores no sé pero tengo, tengo un canal de YouTube que es mi nombre, Pedro Luis Pedrosa. Me pueden buscar en YouTube y es una vía como que no de desahogo, sino de, de, oye, qué cabreado estoy. Entonces como que se me acumulan los temas y digo, bueno, hoy voy a hacer un live y voy a decir, y no me gustó esto, y no me gustó aquello, y no me gustó lo otro. También me pueden conseguir por ahí. Y en mis redes sociales, en Twitter e Instagram soypedropedrosa Si les gusta leer, si les gusta leer, además del libro que te agradezco que hayas buscado el link en, en Amazon, eh, yo tengo dos páginas web. Una es triple do, tres subes doble Y le iba a decir tripe, triple w como tres subes punto Pedrosa con S, porque ya les dije que soy gallego y mi apellido es gallego, no castellano. Eh, ojo, nada de separatismo, o sea, solamente la aclaratoria de que es con S, ¿no? Galicia es y será parte de España siempre, y mis padres siempre se han sentido muy españoles. Y la sí. otra página es polemos no podemos, ¿ok? Polemos, con L, polemospolitik.com, esa es mi empresa, y este, cuando tengamos listo estamos por lanzar unos cursos que van a ser sumamente económicos, que no van a costar lo que cuesta un máster en, en una universidad aquí en España, que van a ser asequibles para todo aquel que quiera entender por qué vota como vota y qué pasa durante una campaña electoral, o sea, qué hacen políticos y consultores políticos para forzarle usted a votar no como usted ha pensado sino como ellos quieren Va a haber un curso que lo dicto yo que se llama investigación analítica en el marketing político. Va a haber un curso para aclarar conceptos que se llama guerra, soberanía y paz. Va a haber un curso de negociación para de negociación para gerentes, negociación básica. De hecho, ya están, pero no hemos hecho el lanzamiento oficial. Y si tú me lo permites, una vez que eso suceda, este, estaré explicando con más detenimiento todo eso en tu canal. Hombre, y te pues, estoy muy pues, agradecido, pues, por, por favor, pues pues yo quiero lo primero que venga que venga usted aquí, que lo anuncie aquí para que se entere antes la gente de Vox, porque sería un drama terrible que nos hagan esos cursos la gente del PP y la gente del PSOE. Oye, Luis, mira, sabiendo que ya hemos abusado del tiempo, quiero decir una cosa. Yo sé que te ve mucha gente de Vox. Yo las observaciones que he hecho las hago desde la mayor honestidad y con la mejor buena intención no estoy cayéndole apedradas a Vox. Claro, hay, que ser, hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente. Hay una chica de Vox en Cataluña, que si mal no recuerdo su nombre es Elsa, que ha sido vil y vulgarmente apedreada por redes sociales y por todos medios de comunicación, cuyo único pecado fue haber dicho, si abortas, cometes un asesinato. Y eso es una verdad del tamaño. De la almudena aquí en Madrid y de la Sagrada Familia en Barcelona. Entonces, hay que ser muy valiente para, sabiendo cuáles son las consecuencias, pararse a decir la verdad. Y con esta frase termino. Porque, para lograr lo que quieres, que es una España que se haga fuerte otra vez y unida, no puedes hacer lo que quieres. Tienes que hacer lo que debes hacer. Y hacer lo que se debe en estos tiempos es cosa de valientes. Pues sí, desde luego, claro que sí. Bueno, yo creo que, que sus palabras han causado mucha simpatía y ahora finalizando con esto, pues la verdad que, que yo particularmente hasta me he emocionado. Así que muchísimas gracias de verdad, de corazón, y estaremos al tanto de, de, de estos cursos y de todas las iniciativas. Nos vemos por... y le veo, le veo en el Distrito Televisión. Salúdeme a, a Rosana, a, a, a Jesús, Jesús Ángel, Ángel y, y nos vemos por allí. Un abrazote. Vale, un gran abrazo, Luis. Feliz tarde para todos tus espectadores. Un abrazo, un abrazo. Bueno, pues este es Pedro Pedrosa. Es un, como ya decía, es un honor poder tenerle por aquí. Y, y la verdad que, que bueno, pues, eh, pues muy contento de, de haberle podido saludar en directo porque sí que manteníamos conversaciones y el hombre anda muy preocupado sobre todo por las derivas estas de, de manipulación, de, de las redes sociales, de... de, de como ve, lo ve muy, mucho más claro ¿no? él sabe poner nombre y apellidos a todas estas estrategias políticas cuando nosotros vemos que si la ley de hierro de las oligarquías y te están metiendo un punto y están haciendo lo contrario podemos, o sea, eso es así o cuando están con el tema del populismo y te dicen porque el pueblo lo que no entiende es que el pueblo a Irene Montero, y dice, llamando de que el pueblo estaba contra el pueblo cuando se manifestaban contra ellos pues esas cosas no funcionan y yo creo que está muy bien el fomentar la cultura de la politología para, y hacerla sobre todo accesible y hacerla llegar también a legos porque, vamos a ser sinceros, uno de las grandes de los grandes valores que a mí me enorgullece y por eso y yo les defiendo por eso, que luego, oye, qué retorcido es el político profesional, ¿eh? qué retorcido, porque este valor que yo digo que es que la gente de Vox son 80-90% trabajadores, pues qué problema tengo yo a la hora de invitar a alguien de Vox. El problema que tengo yo es que está trabajando. Y emitimos a unas horas que no es posible la comunicación. Tiene que pedir permiso o tiene que, que quitarse horas de trabajo efectiva o lo que sea. Claro, porque es que son gente currante. Entonces dices, bueno, dice eso es un plus. Pues bueno, pues qué retorcido es el político porque desde la otra cancha dicen, no, claro, pero es que no son políticos porque, y te lo intentan vestir como que es otra cosa tan rara. Bueno, pues ahí con don Pedro Pedrosa van a tener una oportunidad... Y yo ya digo, que, yo ya digo que, que por un lado bien, que, que de estos cursos por otro lado mal, porque se puede preguntar el enemigo. Y no me parece bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, magistral, la portada que ha puesto es, es magistral. eh en el Lo vamos a poner aquí en, en pantalla. En la portada del libro de, de Pedro Pedrosa es que es una unión de lo peor que ha dado la política en todos los tiempos o sea es es, es algo increíble no sé si, si se, va, se va a ver, a ver vamos a ver si lo puedo ampliar aquí vemos a los al vamos madre mía madre mía qué foto qué miedo ¡Uf! en fin bueno pues el hecho ahí lo tienen ustedes así se exportó la revolución y, y bueno pues el, si quieren apoyar a don pedro pues ahí tienen ahí tienen el libro